Bueno, vamos a quitar el juego de Alba. Aunque se llame Alba no es mujer, vale. Simplemente que se llama Alba. Calidad. Vale, está bien. Hola mi negro. Hacen dubs. Hacen dubs. Esto lo ha tenido que.. que animar, ¿eh? ha tenido que usar Blender para hacer la animación. Me hace gracia el rigging <risa> Lo de los dabs Un juego en el que hay dabs es el goti Nada, me encanta ver los dubs Estos están bailando samba Vale, invoquen un ritual Logro de círculo Vale, invoquen un ritual yo, yo me quedo adentro Quiero ser satanizado Así me gusta Quiero ser satanizado, gente Nada, ahora somos el rey demonio Ahora nosotros somos el diablo. Esto es que hace estiramientos, ¿no? Entiendo. Logro desbloqueado, bailarina habilidoso. <risas> ¡Le está dando un telele! Uh, que le ha parecido gracioso y ha dicho vamos a poner el bug como si tío le está dando un puto telele <risa> le está dando un puto telele al mamayo por dios gracias por el logro vital de bailar inhabilidoso pero se nota que es un bug <risa> Qué crack tío conseguir camuflar un bug como si fuera parte del juego tío el puto amo el puto amo. Pitas, pitas, pitas, pitas. <risa> ¿Qué hacen estos? Logro desbloqueado. Plantaciones. Estas son mis tierras ahora. Así que voy a pisar el maíz. Se ha puesto sonido, vale. Nice. La señora bailando en una roca. Vale, vamos a apuntarnos a las clases. Vale, no, no podemos apuntarnos a las clases. A las clases de yoga. Muy mal. Muy mal alba, tío. Yo, yo quería apuntarme a las clases de yoga. Vale, es allí el volcán. O sea que es por aquí. Déjeme es que perdido. Perro. ¿Cómo que tortuga? ¡Perro! En el denbrín es perro. Es claramente un perro. Si esto fuera el denbrin es claramente un perro. Había gente que ponía carteles de. de mira perro en, en tortugas. Mini círculo. Ahora yo soy parte de vuestro ritual. ¡No, no me tienes pedos! ¡Qué asco! Bueno, ardemos un poquito en el infierno lo, lo normal Se ve bien Vamos a buscar el acantilado Allí El logro desbloqueado El suelo es lava. The, lava The floor is lava The floor is lava A ver Perfecto, nos vamos a salvar gente Vamos a salvarnos mientras vemos a todos morir. ¿Y a dónde vais? ¿Por no veis una escalera humana, cabrones? me quedado salto guapo se puede ir a por el mar nada quiero verlos morir quiero verlos sufrir Ya, es ver negros ardiendo. <risa> Gracias por tanto, Alba Mayo. Gracias por tanto. Gracias por tanto, tío. Piña y pizza, pineapple o pizza Juegazo. Ha estado bien, ¿eh? ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! <risas> Maravilloso Vale, y si me queda aquí, ¿qué pasa? Si me salgo, ¿qué pasa? Qué bien bailan. Qué bien bailan, tío. Vale, bueno, ya empieza la gráfica. Uf, qué bonito. se deshace no sabía que se deshacía pero al parecer es lo último en, en deshacerse vamos a quedarnos aquí bebé ya más gente el bebé va a hacer BOOM sí. ¡Se me siente la roca! ¡No! ¡Hostia! Que ver qué pasaba con el vídeo Hostia, que intento épico de salvarlo. Que épico. Nah, hacer ya nada <coughs> hay que esperar creo o a lo mejor alguna de estas Estamos. ¿Puedo tirarme al agua? No. Nada, hemos evacuado. A ver. A mirar las marcas a ver en cuál hay más suerte. Porque allá hay tiburones. ¡Hostia! ¡Vienen las rocas!